Hola amigos de YouTube, hoy aprenderemos cómo identificar cuando nuestro puerto USB son 2.0 o 3.0. Este logo que ven aquí de este puerto USB es 2.0 por la siguiente característica. Solo vemos la raíz. Cuando vemos una raíz. Y. 2S. Podríamos decir que estamos frente a un puerto 3.0. Como podemos ver en esta computadora. HP. Tiene ambos puertos. Entonces podemos ver estos dos puertos. en la raíz y tienen la SS que no necesariamente tienen que ser azules pueden ser de varios colores lo que más los identifica que les enseñaré en este video es eso vamos a usar otra PC que es HP también y veremos que tiene la dos ranuditas de la ss hay más formas de identificarlo pero esta es una de las más sencilla y práctica que podemos hacerlo entonces vamos a girar la pc para que podamos ver entonces podemos ver que tiene el logo que le había dicho y ese es cuanto a este video. Una forma rápida y sencilla de identificar cuando nuestros puertos son 3.0. Hasta la próxima.